Bueno, para empezar a hacer el juego, primero vamos al New Project para iniciar un proyecto nuevo y se nos va a cargar la misma interfaz en la que se dividía el juego de la bruja y los dragones, solo que aquí ahora solo tenemos pues, un sprite que es este gato y nada más. Aquí no hay código ni hay ninguna otra cosa. Lo primero que haremos será en la parte donde podemos cambiar el nombre del sprite, lo voy a poner ya, la voy a llamar Bruja, aunque todavía esto no tiene aspecto de bruja. Le puedo dar a intro y ya el spray se llama bruja. Eh, es un gato. Bien, pero vamos, por lo tanto, como es un gato, nos vamos a venir aquí en la parte de abajo. Eh, perdón, vamos a los disfraces. Y aquí, donde se ve este gatito con un, con un más para añadir, vamos a elegir la lupa. Las demás herramientas las veremos más adelante. Eh, en la lupa lo que vamos a hacer es acceder a una colección que ya Scratch nos, nos permite utilizar y vamos a la colección de fantasía y nos vamos casi hacia el final para elegir a la bruja. Esta bruja que está tardando un poquito en cargarme, pero aquí es donde está la bruja que busco. Ahí está todo, solo tengo que hacer clic en ella y aparece aquí la bruja. Sin embargo, aquí quedan dos disfraces más. El gato tenía este disfraz y este otro. Los sprays pueden tener más de un disfraz, lo mínimo uno. Pero puede tener más, por ejemplo, para hacer eh, efectos de movimiento, como se ve aquí. Yo puedo hacer un, un programar un cambio de disfraces para que parezca que el spray se mueve. Pero lo que voy a hacer ahora es eliminarlo. En esta papelera que tiene voy a eliminar los disfraces de gato y me voy a quedar solo con el de bruja. Ya tengo mi bruja y vuelvo al código. Muy bien, quiero que mi bruja se mueva, ahora mismo la bruja no hace nada. Eh, eh, decido que va a moverse con las flechas de las teclas, subir, bajar, izquierda, derecha. Las flechas que tenemos todos en el, en el teclado de nuestro dispositivo. Eh, para eso, primero tenemos que decirle cuál es el evento que activa el movimiento. Para eso nos venimos a eventos y elegimos este, que es el que dice cuando pulso una tecla. Hago un poquito de zoom. Cuando pulso la tecla, en este caso espacio, y siempre viene por defecto la tecla espacio. Y a veces el error típico cuando estamos aprendiendo es olvidarnos de, de decirle cuál es la tecla que buscamos. Quiero que sea la tecla subir. Up arrow es la que nos va a subir a la bruja. Es la tecla que decido que hace que la bruja suba. No va a ocurrir nada si le doy a la tecla Subir. La bruja no sube porque no le he dicho cuál es el movimiento que quiero que haga. Y aquí viene un concepto que es interesante que trabajemos en él e insistamos. El concepto de las coordenadas X, Y. La X es para los movimientos en horizontal y la Y se va a utilizar para los movimientos en vertical subir, bajar. Por lo tanto, le vamos a decir que queremos para subir un movimiento en la i Me va a cambiar la posición i Como me va a cambiar la posición i me vengo a movimientos y elijo uno que me dice cambiar la i que es este de aquí. Perdón, este de aquí. Cambiar la i Hay que leer muy bien porque este es cambiar la X y lo que quiero es cambiar la Y. Cojo esta pieza que dice cambiar la i por 10. Lo dejo en 10. 10 es el que me va a determinar la velocidad de subida. Ahora, si le doy a la, a la flecha de subir, efectivamente la bruja sube. Cuando pulso la tecla flecha arriba, me cambia la I 10. Bien, ahora queremos que baje y aunque le demos a la tecla de bajar, no ocurre nada. Obviamente porque no se lo hemos dicho. Así que me vengo de nuevo al control y voy a coger, eh, perdón, al evento y voy a coger... Otro evento. Cuando pulse la tecla, bajar. Flecha de bajada. Ahí viene, flecha abajo. Ya aprovecho y cojo los otros dos eventos que voy a necesitar luego, que es para la izquierda y otro evento para la derecha. Ya saco las piezas, las voy colocando porque ya tengo esa previsión. Bien, flecha izquierda, left arrow, right arrow. Bien. Flecha izquierda, flecha derecha. Preparo todos los eventos que necesito. Y ahora me voy a los movimientos y busco. ¿Qué quiero hacer cuando baja? Lo que quiero hacer es cambiar la i. Y el típico error es dejarlo así. ¿Por qué? Porque si yo le doy a la flecha abajo, lo que va a hacer es seguir subiendo. Esto es porque tengo que poner que el valor es menos 10. El valor es en la i, pero en negativo. Esto es un concepto muy interesante para trabajar, sobre todo cuando... Eh, con, con niños de primaria, que todavía no entienden muy bien esto. Cambiamos la X y a la izquierda, menos 10. Cambiamos la X a 10. Ahora ya sub bajamos, subimos, vamos a la derecha y vamos a la izquierda. Si dejamos pulsada la tecla... Eh, el movimiento lo hace más fluido, de 10 en 10. Cambiando el valor, eso no lo voy a hacer aquí, eh, cambiando el valor por 20 va más rápido, si lo cambio por 5 va a ser más lento. Toda la velocidad del movimiento del juego depende de la dificultad que yo quiera en el juego. Ahora tengo otro problema y es que no me gusta que mi bruja cuando va hacia detrás vaya de espalda. Así que voy a apuntar en una dirección. Hay una pieza de movimiento que se llama... Apuntar en una dirección. La voy a poner aquí para explicar una cosita. Apuntar en dirección y me viene un valor, 90. Eh, funciona siguiendo los grados de una circunferencia, siendo el valor 0 el que apunta hacia arriba. De modo que si le digo a la bruja que apunte en la dirección 0, la bruja va a mirar hacia arriba. Si le digo 90, va a mirar a la derecha. Si le digo menos 90, va a mirar a la izquierda. Y si le digo 180 grados, pues va a mirar hacia abajo. Eh, menos 90 será apuntar en la dirección cuando va a la izquierda. Y la pongo aquí, antes del movimiento. Cuando pulso la flecha izquierda, tecla flecha izquierda, apunto en la dirección menos 90 y cambio la X por menos 10. Y se va a ir para allá, pero ups, se da la vuelta. Cuando voy a la derecha, va de espalda y da la vuelta también. ¿Pero por qué? Porque no le he dicho que apunte en la dirección 90. Ahora sí va para allá. Pero sigo teniendo este problema. Este problema de girarse es característico de Scratch y de algunas otras plataformas y esto es porque el tipo de rotación de un sprite eh, puede ser el de dar volteretas. Hay mm, personajes dentro de los juegos que pueden girar y dar vueltas. Imaginen el juego Pac-Man donde el Pac-Man puede mirar hacia arriba o hacia abajo, o un juego donde hay un coche, un cochito que va siguiendo un laberinto, pues va a mirar en diferentes direcciones, le tengo que dar libertad de rotación. Pero si lo que quiero es fijar la rotación, voy a usar una pieza de movimiento que eh, es el estilo de rotación. Esta pieza que me fija el estilo de rotación es la que me va a indicar que no rota libremente todo alrededor, sino que solo es derecha-izquierda. Pero para poder activar este estilo de rotación, necesito un evento que me diga cuándo, el, desde cuándo el tipo de rotación es izquierda-derecha. Y para eso elijo el, que, el evento que dice cuando haga clic en la bandera, porque hacer clic en la bandera viene a ser en Scratch pues, el, el inicio, el start del juego, el play. Bueno, pues cuando pulse la bandera, fija, set, el tipo de rotación izquierda-derecha. Así le estoy diciendo a mi personaje que su rotación, desde que pulse la bandera, solo es izquierda-derecha, no vas a rotar, no tienes rotación libre. Así resuelvo el problema de rotación izquierda-derecha de la bruja. Y con esto tengo, por el momento, porque habrá luego que... Mmm, Volver a la bruja, pero por el momento ya tengo a la bruja con todos sus movimientos perfectamente programados dentro del juego.